La iniciativa se enmarca en un acuerdo entre Cooperativas Agrarias Federadas, Federación que Colabeco integra, y el proyecto Conciencia Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Su objetivo es contribuir a generar conciencia agropecuaria, favoreciendo el diálogo entre lo urbano y lo rural, y sensibilizando a los niños sobre la importancia de producir alimentos de calidad de forma responsable y sostenible. El gerente general de las cooperativas agrarias federadas se refirió al desconocimiento que tiene gran parte de la población sobre el campo. Y bueno, eso es un dato de la realidad, hay que eh, conocerlo, entenderlo, pero nosotros estamos eh, trabajando para que, eh, contribuir a que esa brecha eh, se, se achique, pero no es un trabajo únicamente de, de, de, de nosotros con, con este proyecto, sino que tenemos que sumar esfuerzos con todos los actores claves que que participan, por eso en el día de, de hoy también fueron invitados autoridades locales de, del departamento de Colonia. El coordinador nacional del programa Conciencia Agropecuaria de FAO y el Ministerio de Ganadería, Gustavo Gariboto, dijo que se viene conversando con la NEP para trabajar en conjunto. Es muy importante que desde, desde niños podamos eh, comprender que esos alimentos que cada día tenemos son producto de una larga cadena, en la que participaron muy diferentes este, actores y que gracias a que esa cadena funciona es que tenemos los alimentos que nos, que nos nutren en los cuales precisamos para vivir. Pero a su vez, y por eso la importancia de trabajar con la educación formal, como con otras iniciativas que junto a la NEP estamos también desarrollando de Conciencia Agropecuaria, entender que es un ámbito posible de desarrollo y de trabajo. La difusión de este conocimiento, bueno, además de construir puentes y de disminuir esa brecha de algún modo, también genera un ámbito en el cual se puedan también desarrollar conductas eh, más saludables, para la humanidad, ¿no? como el preservar ciertos recursos, por ejemplo, como si cada uno de los ciudadanos que hoy están aprendiendo ciertas cosas. Exacto, eso fue fundamental y se hizo muy buen eco desde los propios actores de la cooperativa que lo mostraban, entendiendo, por ejemplo, la importancia que tiene el suelo. Desde Nueva Alvesia, en Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.